Los edificios están cada vez más expuestos a las devastadoras consecuencias de situaciones extremas causadas por el cambio climático, amenazas terroristas, su propio envejecimiento o un mantenimiento y conservación inadecuados. Y en el caso de los construidos con estructuras prefabricadas, todavía más. Contribuir a mejorar su seguridad es el objetivo de estos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. La construcción prefabricada tiene muchas ventajas, mayor sostenibilidad, más calidad, eh, ...más seguridad en obra... ...pero en cambio van un poco arrastradas... ...por una quizá menos seguridad... ...porque están hechas por componentes... ...que ante eventos extremos se pueden separar". El equipo de la UPV ha construido... ...el primer edificio probeta prefabricado a escala real... ...en él están desarrollando la campaña experimental... ...más ambiciosa que se ha llevado hasta ahora... ...a nivel mundial en este ámbito. En este caso, a diferencia de otros ensayos... ...que hemos hecho anteriormente... ...este ensayo consiste en elementos prefabricados... ...que están conectados entre sí... ...de forma que con unas conexiones mínimas... ...puedan aguantar eventos extremos... ...como es la retirada de una columna. Se trata de evitar un efecto dominó... ...o el efecto de una rotura de un castillo de naipes... ...como cuando le quitas una de las cartas... ...al castillo de naipes... ...que cae todo el castillo conjunto... ...bueno la idea es que si alguien quita esa carta... ...el castillo se mantenga. Y los resultados obtenidos en los ensayos... ...demuestran que con diseños low cost... ...las estructuras prefabricadas... ...pueden ser igual de seguras que el resto... Lo que hacemos es son diseños especiales ya de uniones, uniones viga-columna eh, y de diferentes componentes que aseguren que ante el fallo de un elemento, eh, esa unión sea capaz de coger la carga de la zona que ha fallado y vaya al resto. Con estas uniones que, que estamos diseñando conseguimos que estos edificios sean igual de resistentes que los de acero o los de hormigón in situ. En definitiva podemos decir que eh, vamos a conseguir que una estructura prefabricada eh, a la ventaja de sostenibilidad, eh, calidad y mayor eficiencia podamos unir una mayor seguridad. La construcción del edificio y los ensayos realizados han sido financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del proyecto Prebust con la colaboración de la empresa LIC.